¿Alguna vez has sentido que tu voz no era escuchada? ¿Bidean ¿Has imaginado cómo sería tu vida si no existieran los roles de género? ¿Has querido formar parte de algo? Tal de equi de Kimbatera y casi na y tal de inclusivo batean. Tener un espacio seguro para expresarte. Todas somos necesarias. Todas somos necesarias. Todas somos necesarias. Todas somos necesarias. Tal de feminista.